Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Daniel Rosa, fundador de la logia Luciferina Semillas de Luz Universal. En los últimos días se ha preguntado eh, por medio de mis redes sociales, Víctor, ¿cómo hago para pertenecer a la logia? Víctor, ¿cómo hago para ser miembro de la logia? ¿Cómo hago para pertenecer al Templo? Ya que eh, en redes sociales circulan diferentes testimonios y diferentes personas satisfechas con las bendiciones de mi señor quedan un testimonio y hablan acerca de la membresía. A ver, les comento. Para ser miembro de la Organización Luciferina Semillas de Luz Universal, tienen que pactar. Aquí no hay cabida para curiosos. No es que ustedes me digan a mí, Víctor, quiero ser miembro, pero no quiero pactar. No, no. Tienen que demostrar realmente que están comprometidos con la causa, que están comprometidos con la logia, que están comprometidos con mi señor Lucifer y que van a seguir Sus preceptos, sus mandamientos Sus parámetros, su doctrina Pero no es así nomás Que entonces Yo empiezo a recibir gente Únicamente, supuestamente Porque quieren ser miembros, pero realmente Tienen esa curiosidad Únicamente curiosos Para conocer nuestros mandamientos Para conocer nuestro fundamento Y todo lo demás eh, De nuestra de nuestra logia secreta, si así se le puede llamar, porque ya es pública. Así pues, que si ustedes quieren pertenecer a la logia luciferina, quieren tener su membresía? Tienen que pactar. Y pactar por medio de nosotros, no es que ustedes me digan que hizo una estupidez por ahí en un río, que hizo un pacto con el diablo, y que hizo una cantidad de estupideces, y que ellos no reciban la logia. No. Tienen que pactar por medio de nosotros. Es el único verdadero pacto que existe. Y la única manera yo usted llega a los que mi señor, los ver y ver los resultados, ver las bendiciones, ver que su vida le cambia, es pactando por medio de nosotros. No hay otra manera. Una vez pactan, ya pasan a ser miembros. No es obligación que asistan a todas las reuniones que se realizan. <coughs> Perdón. No es obligatorio. Se convoca a los que tienen su membresía por medio de WhatsApp, del grupo que tengo, de las redes sociales cuando se va a realizar un concilio o una reunión y ya cada quien es libre de decidir si asiste o no asiste pero si quiere pertenecer a la logia tiene que pactar por muchas razones que más adelante en videos en publicaciones futuras le voy a reconocer las razones de por qué tiene que pactar para pertenecer en la logia luciferina con eso espero haber aclarado una duda de muchísimas personas que me preguntan, Víctor, ¿qué hago para pertenecer a la logia? pero no quiero pactar que más adelante les ampliaré un poco más este tema que está generando muchas dudas en las personas que se quieren acercar a la logia o a mi Mi nombre es Víctor Ramírez Saludos a todos mis detractores que los sigo teniendo por montón. Es natural. Porque yo hablo de Lucifer, yo hablo del Diablo, de Satanás, como ustedes lo quieran llamar. Lo normal sería que todo el mundo hablara de mí. Saludos a todos mis seguidores, a los miembros de la logia de Luciferina, a los eh, diáconos, a los ministros, primeros ministros, a los iniciados y a los iluminados. Bendiciones para todos. Atrévete y déjate sorprender.